¡Bienvenidos a los peluches más raros del mundo! ¡Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! Hoy toca peluches que dices... ¿Qué este peluche? Si quieres disfrutar mejor de este vídeo o de cualquier otro Pues ponte cómodo o cómoda Te coges una Coca-Cola, te coges agua, te coges lo que te dé la gana Pizza, pizza Entonces le das al play Hola, ¿qué tal? buen día, buen día, buen día Comenzamos con el vídeo Sorpréndeme Tiene una oferta del 2x1. 1 ¿Qué quiere decir? Pues que hay dos peluches en el mismo ¿Qué quiere decir? Pues que hay un peluche en la cara Y te voy a ir cubito. Esta es la típica muñeca que te encuentras por casa ¡Oh! ¡Te asusto, te asusto! Y dices... Voy a ponerla aquí Al día siguiente está en otro sitio ¿Por qué? Porque esa muñeca se ha movido de sitio sola por la noche Está endemoniada Y ha dicho... Aquí no me gusta el sitio Me voy para allá que hay más luz mejor es el de Nuco Y lo han transformado en el precioso bebé adorable a el nenuco endemonial A este muñeco le ha pasado algo ¿Qué te ha pasado hijo? ¿Te atropea un coche? ¿Por qué te apagas? ¡Avísame! Oye, me voy a apagar en dos minutos, por favor revise su grabación ¡Gracias! Y ya está, entonces me levanto no me importa, voy para allá llevo algo en el futuro, muchos rollos de robots y demás pero no hacen que las cámaras y los móviles te salga una voz y te diga por favor, batería agotándose. Gracias. Muy bien, este peluche. Se ve que hay más, ¿vale? Porque cuando estaba buscando las imágenes de, de, de Google, se ve que hay más. Le regalas esto a, a tu hermano pequeño y se va corriendo. Te dice, ¿qué es esto? Se asusta, tiene pesadillas por la noche. Este muñeco tiene pinta. de leer mal. Huele A HISTORIA! Me pinta de que querrían imitar a la muñeca de novia cadáver y han conseguido hacerlo, pero... Esto no es una novia cadáver ni es un cadáver ni mi qué es esto WHAT?! WHAT THE Esto es una almohada miniatura o cómo como va la cosa Probando... Ah claro, no tiene micrófono Boronel, hola, hola, ahora sí, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ahora sí, perfecto Ajá. <coughs> Atención, atención, probando micrófono. Recuerden comentar. ¡Ay, cómo modesto. Atención, atención, recuerdo a los señores clientes que pueden dar su opinión en la caja de comentarios. Gracias. ¡Qué mono bueno, el ¿Y dirás qué tiene de malo este oso? Yo te pregunto, y yo te digo, o sea, yo te respondo. Pues que todos los ositos, si te fijas, la gran mayoría de osos están contentos. Pues este está triste. Maestro, no, no, no El que se encargó de crear este osito de peluche Dijo, oye, no es por nada, pero los ositos, los ositos no están siempre contentos Pues yo, mira, yo a este mejor le doy la vuelta a su boca, le hago así Y así está triste, porque están todos contentos No puede ser, la vida no es toda alegría, también hay penas No, que los ositos realmente están alegres Voy, me voy, me voy, me voy. The Bluetooth device is ready to pair. Sí. The Bluetooth device is connecting us successfully. Sí. Oh, oh, oh, ¡Silencio! Apágalo. Les recuerdo a los señores clientes que si están disfrutando de la visita, por favor dejen su suscripción dándole a la campanita de al lado activando todas las notificaciones para que cada vez que el autor, autora, suba un contenido usted pueda volver a verle. Gracias. Se acabó. Hasta aquí el día de hoy. Por favor, si te ha gustado este contenido, por aquí tienes más. Si sí, no estás conforme, entra en el canal porque ahí puedes ver todo tipo de vídeos. A veces subo una cosa y a veces otra según me dé, Pero al menos subo vídeos. Y ya está, subo cuando me da la gana, pero espero que eso te sirva de algo. Así que yo me piro, me piro. ¿De acuerdo? Venga, adiós, chao.